Buenos días y bienvenidos al acto de firma y presentación del decreto referente al plan de ayudas a la hipoteca para las rentas bajas y medias de Castilla y León. En primer lugar, el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, va a proceder a la firma del decreto del plan de ayudas a la hipoteca para las rentas bajas y medias de Castilla y León. Para presentar el contenido del decreto, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muy especialmente a los representantes del tercer sector que aquí hoy nos acompañan, que son sin duda unos aliados imprescindibles para desarrollar todas las medidas que tenemos que llevar a la práctica en el desarrollo sobre todo de esas políticas sociales que aplicamos a las personas, a las familias más eh, vulnerables. Ellos eh, son el activo fundamental que hacen de Castilla y León un ejemplo en toda España. Somos una comunidad autónoma que sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos las ideas claras de qué es lo que hay que hacer y tenemos los mejores aliados que son todas las entidades del tercer sector aquí hoy representadas. Agradezco de corazón vuestra presencia, pero sobre todo agradezco vuestra labor cotidiana del día a día. Una labor absolutamente impagable, una labor eh, sin cuyo trabajo sería imposible en estos momentos de tanta dificultad, especialmente en el último año y medio, pues eh, sería mucho más difícil eh, hacer frente a esa situación. Yo creo que esa colaboración, por un lado, de la Administración regional, del Gobierno de Castilla y León, con las entidades del tercer sector, es imprescindible y, desde luego, vamos a estar con vosotros, igual que vosotros estáis con las personas que más lo necesitan. Ya Hace pocos meses aprobamos el decreto ley. Eh, en un decreto ley, en el, eh, en el mes de agosto, fue exactamente eh, la figura de bono de urgencia social para llegar a las familias más vulnerables. Incrementamos un 15% la renta garantizada de ciudadanía a través de este bono de urgencia social. También eh, reforzamos y mejoramos las ayudas de emergencia aumentando el importe máximo de esta prestación. Pero consideramos que es necesario dar un paso más. Tenemos que llegar más allá. Tenemos que apoyar ...a las familias de rentas medias que tienen un problema para pagar su hipoteca. Esa es el, la base esencial del decreto ley que acabo de firmar, del proyecto de decreto ley que acabo de firmar. Este apoyo lo vamos a difundir a través vuestro, a través de las entidades del tercer sector. Sois imprescindibles. Y ahí quiero deciros específicamente, antes de entrar en más detalle... Con eh, la explicación de este decreto ley, quiero deciros a, a vosotras, que, entidades del tercer sector, que ante esta situación extraordinaria vamos a tomar varias medidas en apoyo vuestro. En primer lugar, vamos a incrementar la subvención un 10%. Vamos a anticipar al 1 de enero el pago del anticipo de las cantidades que recibís para ponerlas a vuestra disposición. También vamos a complementar con dinero propio, eh, me refiero dinero del, del… bueno, al final el dinero es de todas las personas de Castilla y León, pero dinero de la Junta de Castilla y León, las subvenciones con cargo al IDRPF que recibís las entidades del tercer sector. Dicho esto, específicamente para quienes aquí hoy representáis a todas las entidades… En concreto, y respecto del plan de choque que refuerza la protección de las familias frente a la subida de precios que estamos sufriendo en el último año y medio y muy especialmente que ha supuesto un incremento de los tipos de interés que ha encarecido los préstamos hipotecarios, lo que vamos a hacer es dar ayudas para que las familias tengan el apoyo del Gobierno de Castilla y León para poder pagar las hipotecas. Les anuncio que vamos a ampliar vía decreto ley, lo acabo de firmar el proyecto, esta prestación ya existente para llegar de manera más rápida a más familias. El objetivo es ampliar el número de familias que puedan percibir estas ayudas, llegar a las rentas medias que están pasando dificultades. Por eso eh, vamos a incrementar el umbral de renta hasta cuatro veces el IPREM más un porcentaje en función de los miembros de cada familia. Voy a poner un simple ejemplo que tal vez sea más fácil de entender por todos ustedes. Miren, una familia con cuatro miembros va a pasar de un umbral de renta de 13.000 euros a una ayuda eh, para aquellas familias que puedan llegar hasta los 35.000 euros al año. Estamos hablando, por tanto, de incrementar a, el apoyo a las familias que pasan necesidades, que pasan dificultades a la hora de pagar las hipotecas. Vamos a incrementar también la cuantía máxima, un 16%. Para que pueda llegar algo más de 4.000 euros, exactamente 4.053 euros por año. Vamos a duplicar, por tanto, las cantidades que el Gobierno de Castilla y León va a poner a disposición de las personas que pasan dificultades para pagar sus hipotecas. Algo más del doble, porque vamos a pasar de 2 millones y medio a 6 millones. Esto eh, también es un esfuerzo importante, pero es una cantidad inicial. Si fuera necesario más dinero, pondríamos los recursos necesarios para apoyar a todas las familias que están pasando esas eh, dificultades. Nuestra estimación inicial es que en torno a mil familias de nuestra comunidad autónoma puedan eh, recibir este apoyo del Gobierno de Castilla y León cuando finalice el año 2022, lo cual significa, justifica desde luego la adopción de esta medida. ¿Cómo queremos informar a todas, las, eh, eh, a todas las familias que puedan necesitar esta ayuda? En primer lugar, con todas las entidades del tercer sector que están en contacto con aquellas personas o aquellas familias que están pasando mayores dificultades. En segundo lugar, eh, se podrá gestionar a través del 012, de la Junta de Castilla y León, a través de una prestación ágil y sencilla, en ese teléfono de atención al ciudadano, a, como digo, a través del 012. Eh, también eh, este teléfono pondrá en contacto a las personas con las 30 oficinas que en estos momentos tiene el Gobierno de Castilla y León, en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales, 30 oficinas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Y en la tramitación también van a participar un elemento fundamental en apoyo a las personas y a las familias que más lo necesitan, que son las entidades locales y, muy específicamente, a través de los CEAS, eh, los Centros de Acción Social. La resolución se dictará en el plazo máximo de un mes. Queremos, por tanto, llegar a todas las personas que lo necesiten de una manera ágil, de una manera sencilla y de una manera rápida. Queremos utilizar los mecanismos que tiene la sociedad civil a través de las entidades del tercer sector, de los propios ayuntamientos y diputaciones provinciales y también las propias eh, oficinas de la Junta de Castilla y León. Yo creo que nuestra obligación como Gobierno de Castilla y León es actuar eh, con rapidez, por un lado, dar respuesta a las necesidades, a las demandas que ya son importantes para anticiparnos a los problemas y sobre todo para aportar las soluciones que necesitan las familias. Creo que nos anticipamos porque la primera medida que adoptamos en el marco de esta nueva legislatura, la primera medida de mi Gobierno fue el plan anticrisis para rebajar impuestos, para apoyar la economía, para proteger a las personas. Seguimos adoptando medidas para beneficiar a las rentas medias. Yo creo que el anuncio de esta prestación para apoyar... A las rentas medias eh, para apoyarles, para poder pagar, hacer frente al pago de sus hipotecas es una buena medida, ah, apoyando a quienes vertebran esta comunidad, a quienes tienen dificultades en estos momentos, podríamos hablar de trabajadores, de autónomos, de profesionales liberales todos eh, entran dentro de lo que es la columna vertebral de la sociedad de Castilla y León y de nuestro país y hoy eh, están, eh, sin duda, agobiados por la subida de precios, es decir, por la inflación y también eh, las subidas de impuestos y, por supuesto, eh, las subidas de las hipotecas. La vocación del Gobierno que presido es eh, tomar medidas eficaces, tomar medidas efectivas, que lleguen de manera rápida, que sean eficaces, como digo, y sobre todo eh, teniendo a los mejores aliados de nuestra parte, que son las entidades del tercer sector, a los que también he anunciado esas medidas que creo que son positivas en estos momentos de complejidad económica. Yo, por mi parte, nada más insistir en que esta tierra es una tierra de oportunidades, en que Castilla y León es una tierra en la que merece la pena vivir y, desde luego, tiene una protección social a las familias que más lo necesitan, que es digno eh, de ser imitado en cualquier comunidad de España. Muchísimas gracias a todos. El acto, el acto ha finalizado. Les invitamos a realizar una foto de familia en el exterior del edificio.